Hola, soy Dani Martínez y en este vídeo vengo a presentaros un tema que estamos dando en clase, que se llama el mercado. En este tema hay cuatro apartados, que está el mercado, la demanda, la oferta y el marketing. Pues ahora os voy a explicar un poco en qué consiste cada una. En primer lugar está el mercado, que es el punto entre vendedores, que sería la oferta, y los compradores, que sería la demanda, donde se intercambian productos y servicios a cambio de dinero. Luego está la oferta, que la oferta es el conjunto de empresas que operan en el mercado en condiciones de competencia. En tercer lugar tenemos la demanda, que es el conjunto de personas o empresas que desean o adquieren un producto o un servicio para satisfacer una necesidad o su deseo. Y por último, por último tenemos el marketing, que es un proceso para identificar y anticiparse a las necesidades del consumidor. Y generar un producto o servicio para satisfacer entre necesidades obteniendo un beneficio. Bueno pues este ha sido el tema que hemos, que hemos estado dando que se llama el mercado. Si os ha gustado el vídeo dale clic a me gusta y si es la primera vez que lo veis suscribiros. Ya dentro de poco subiremos otros vídeos y espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo.